Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, el vídeo de hoy es súper cortito porque vamos a hablar del Social Selling Index, que es la, la, el índice que LinkedIn marca para medir tu capacidad de ventas a través de la estrategia que estás siguiendo. Lo marca en cuatro parámetros. Entonces, lo que voy a hacer es transmitirlo directamente en la navegación de mi, desde mi página web y ver los indicativos que marca para, para trabajar. Así bueno, pues aquí estamos. Aquí lo que vamos a tener que hacer es colocarnos en, en inicio y aquí en la, en la URL que, que nos marca LinkedIn, lo que vamos a poner es sales barra SSI. Vale, y aquí nos indica un poco eh, el índice que marca. Índice de ventas con las redes sociales actuales. Es decir, ¿Esto qué nos va a aventajar? Bueno, nos da unos indicativos de cómo lo estamos haciendo en cuanto al establecimiento de marca, personal, de marca profesional, nos da unos indicativos de cómo encontramos a las personas y cómo encontramos a las personas adecuadas y creamos relaciones y si interactuamos ofreciendo información. Se actualiza todos los días, así que bueno, pues te copias aquí, eh, bueno, lo voy a dejar puesto debajo en el vídeo, ¿vale? Lo de lo de la url que vas a tener que utilizar pero simplemente es la que tienes con el con linkedin.com eh, pones barra sales barra ssi y con tu perfil conectado te lo va a dar entonces eh, me, me dice que tengo un 81 sobre 100 y aquí me indica dónde debo de eh, poner foco para, para mejorar este índice bueno pues eh, de lo que vemos es en encontrar a las personas adecuadas. Tengo una red bastante amplia, lo que, lo que interpreta a lo mejor LinkedIn es que no son a lo mejor justo las de mi sector, por la, por la zona geográfica o por cómo interactúo cómo hay, con ellas. ¿no? Eh, me indica un establecimiento de marca personal bastante alto y una creación de relaciones bastante alto también luego me dice además cómo está situada mi puntuación en, mi, en las personas de mi industria y en las personas de mi red bueno pues las personas de mi red de contactos suelen tener un 45 de media de sobre 100 y las personas de mi industria pues suelen tener un 30 o sea que me está diciendo que está yendo muy bien esto eh, ¿Nos va a solucionar la vida? No, nuevamente como en todos los vídeos que estoy diciendo hay que tener una estrategia, hay que tener un objetivo claro de hacia dónde tengo que ir entonces aquí me da indicativos de por dónde yo puedo mejorar lo que sí va a hacer es que LinkedIn va a interpretar que yo estoy volcando esfuerzos en mi perfil, por lo tanto es fácil que me, que me dé más visibilidad a mí o que una publicación mía eh, tenga más alcance, entonces bueno es, un, es algo que os recomiendo que si vais a empezar a trabajar ya, eh, lo veáis el primer día, lo notéis y además así podéis marcar la mm, línea de evolución que estáis teniendo, es súper sencillo, lo dejo abajo y ya está. Muy bien, pues este es el tercer o cuarto vídeo, no me acuerdo, eh, que estoy subiendo durante este mes sobre tips y sobre cómo implemento yo LinkedIn eh, para, para tener como estrategia alcanzar mis objetivos profesionales. Hay un montón de cosas que vas a poder ir implementando ya en tu perfil. Lo de hoy, por ejemplo, el Social Selling Index, lo puedes ver ya para saber dónde estás y así empiezas a trabajar, a implementar el resto de trucos y vas a ir viendo fácilmente cómo evolucionas, cómo tu trabajo tiene, tiene resultados. Te, te aconsejo que cada uno de los vídeos que estoy viendo, los tips que pongo, la foto, eh, la URL, que todo lo vayas aplicando ya porque es de muy fácil implementación y, y va a hacer que al final de mes pues, tengas tu perfil optimizado y que tengas más claro hacia dónde ir. Eh, te agradezco que te suscribas a mi canal y le des a la campanita para que todos los días actualice estos vídeos que estoy subiendo. Y nuevamente, la clave es tener claro cuál es tu objetivo en esta red y marcar una estrategia para llegar a él. Muchísimas gracias.